María Itana Morena, Morena Morena y Itana. María Itana Morena, Morena Morena y María Morena, Morena Morena Itana. y María Morena, Morena Morena ouais y Ave María, María como te quiero, como te quiero Ave María, tú el amor en de lucha, Oh, A mi María, porque me muero yo, me muero yo, a mi María, canta la amor y la libertad, la libertad. Aulel el el